alumnos y graduados de la facultad, eh, llevar adelante en conjunto la, la organización de la segunda jornada de diversidad. Fue una jornada importantísima, que eh, trata de derechos humanos, trata de, de, de, de una necesidad de un grupo de personas de expresar sus problemáticas y son pertinentes al ámbito de la salud, entonces nosotros creemos importante poder participar y apoyarlo, más que nada teniendo en cuenta que fue un estudiante el primero en generar esta, esta demanda y esta propuesta. El año pasado eh, fue muy poca la convocatoria. Este año se acercó un poco más de gente, pudimos articular con, con otras asociaciones, pudimos articular con gente de la Facu que, que no estaba, eh, se integró, armamos un grupo eh, bastante numeroso y pudimos hacer sonar estos temas, que por ahí eh, son temas que, que poco se hablan.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 Eh, los, los problemas que surgen entonces bueno cuando se generó se generó mucho con estudiantes y los estudiantes la verdad 10 puntos todos apoyaron desde el centro de estudiantes a la cabeza se generó una jornada eh, cultural eh, de debate y eh, hubo un clic a partir de ese momento en la facultad eh, tanto en el personal administrativo como en la gestión misma tratamos de, de, de entender esas posturas de entender de que hay derechos que por ahí no se están cumpliendo y la necesidad como una institución importante como un universidad. Pública de poder eh, dar respuesta y brindar este espacio para que se realice de nuevo la jornada con otro marco, ya con el auspicio del municipio, con muchas entidades de renombre y con personal muy calificado para hablar de la temática para que se le dé más fuerza y llegue también a la comunidad entera. Los invito a que se acerquen al centro de estudiantes de la facultad eh, o a Derechos Humanos eh, por parte del municipio, que ahí va a estar eh, Cristina Salvareza eh, siempre predispuesta a recibir todo tipo de propuestas que tiene que ver con eh, la comunidad LGBT.